nos unimos, eso es Vale chicos, pues aquí estamos en esta pantalla de carga, acordaros Estamos en, en nuestra paradita de Astre... Astre... Astre... Promet Y bueno, para ver los objetivos lo que tenemos que hacer es darle a L3 Y automáticamente se nos activa como una pequeña tabla Que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? La ruta que tenemos que cubrir, todo, vale, vamos a verla Dice, primeros pasos Establece una red, vale, se me ha actualizado eso, vale Dice, primeros pasos ¿Se quita ya? Vale Primeros pasos, establece una red de rutas pequeñas en El parque empresarial Eso es La señora está ta... Perdón, la señora tanhouser vale, te ayudará a familiarizarte con los, con los aspectos administrativos de tu nuevo trabajo Dice, realiza la ruta por la noche, vale vale estos son pequeñas pequeños objetivos que vamos a ir haciendo nos van nos dan 130.000 mil euros vale los millones de euros creo que se le vale y bueno tenemos que analizar la ruta por la noche la que hagamos pintar el autobús crear una, crear una ruta nueva realizar la nueva ruta ampliar la ruta que tenemos existente y realizar la ruta ampliada, vale, vamos a hacerlo primero. Primero tenemos que pintar un bus, vale. Lo primero lo que vas a hacer es crear una ruta, ¿vale chicos? Vale, pues vamos a crear esa ruta, eso es. Le damos aquí abajo. Perdón. Vale, esto es así. Con el cursor vamos creando. Y bueno, esta es la ruta que tenemos. Vale, esta ruta no dice que la hagamos de noche bien Vale eh, Vale ¿Cómo era para cambiar la noche? Espérate Vale, creo que es después Vale, nos metemos dentro Vale, aquí está Ponemos de noche para poder hacerlo bien Ruta invertida, no Bucle, no Viaje circular, tampoco eh, Conducción libre Desactivado, vale eh, Activar evento activar el evento demasiado pronto sí, vale activar modo caja, esto es para pagar en los autobuses esto es, esto es para que, la, activar el modo caja es para que nos saque el billete de los clientes vale y ajustes de simulación la simulación realística, que no lo hemos tocado seguimos con nuestro modelo citar o mercedes k y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es personalizarlo personalizar vale, personalizar, vale me tengo que ir a este lado Esta. Yo tengo que ir a esta pequeña tablita y tengo que ir al garaje vale, aquí ya puedo personalizarlo y pintarlo de un color poner también anuncios, vale, pero anuncios no tenemos esto a lo largo del tiempo se nos irá desbloqueando vale, lo único que tenemos creo son aspectos, vale, podemos poner un aspecto por aquí para empezar y bueno, pero antes... Vale, vamos a pintar Luego El exterior le podemos poner burbujas Como veis se cambia Podemos a, a poner el que queramos de burbujas Yo voy a poner ese Bubbles, vale Y aspectos, pues voy a poner Vale, voy a pintar el bus primero Vale, tenemos solo tres colores eh, Marrón me parece, naranja, violeta y blanco negro blanco voy a pintarle rojo sin problema a ver si quito el aspecto que tal me quedaría vale quedaría así un poquito rarete espera un momentito eso a ver qué tal Vale, quedaría así un rojo, rojizo perfecto. Vale. El poner cosas encima ya, bueno, eso es, es a nuestro gusto. Aquí vais a ver, vale, que hay como un tipo de escamas. Esto le damos aquí. Y automáticamente lo que hace es que nos sube la escama. La escama que tenemos, que es esta, ¿veis? Vale. Luego también desbloqueamos pegatinas, esto es muy personalizable, ya lo veréis, vale Esta es la otra escama, la vamos a subir hasta arriba Y de momento yo creo que va a ir así, vale, aquí tenemos pegatinas, vale bubbles Y pegatinas pues tenemos, pues aquí, muchas Yo puse la de la, la, de la espada primero, aunque la podemos mover, eh Yo voy poner esta espadita porque me gusta mucho, vale Vale, como movía yo. A modo colocación, vale. Vale, hacemos así, la metemos por aquí. Vale, podemos poner otra, no pasa nada. Vamos al... No, vale. Personalizar, le damos al modo colocación dentro de los autobuses, no, vale No metemos dentro, puedo mejorar puedo también ponerle colores eh. a la a la esta a la, a la espada voy ponerla ahí, vale, ahí es perfecta y poner pues así las las estas, las alas, ah, las plumas que no me salían, vale. Luego aquí puedo poner si quiero otra, vale, y ya estaría. He aplicar fuera, vale. Salimos. Eh, lo que yo no entiendo es, vale, creo que la puedo quitar como la quito yo. Un momento chicos. Para andar, vale la de 3. Mira, es Puedo ampliarla todo lo que quiera, ¿veis? Tiene una rápida. Tiene una amplitud muy, muy grande. Y yo creo que esto se tiene que quitar, claro. A ver, mostrar pegatinas. Vale. Eh... A ver si está bien. Equipo, esa espada grande la puedo poner, vale. Eh, espérate. Como la quito yo? Vale. Un Está perfecto. Eh, pegatina nueva. Mostrar todas las pegatinas activas. Y como la quito, tío. Modo colocación, vale. Está ponerle un poquito y más grande Más tocha, más enorme Ay. Joder, qué lío, me estoy liando eh, Volver Aplicar to a todos los autobuses No, aplicar, ya está tienda vale mis autobuses vender autobús personalizar me tiene que dejar eh, ponerlo quitarlo a ver aplicar hmm. Hmm. así se queda sin nada claro anuncios aclaro ah, por pues los anuncios vale estoy tardando aquí mucho vale chicos demasiado tal vez Haciendo largo, pues quiero quitar estas estas pegatinas. Modo colocación, ampliar, aplicar. Personalizar matrícula. Vale, aquí puedo personalizar la matrícula. Vale, chicos, la que yo quiera. España no viene. Voy a poner la de Reino Unido Que es esta Vale, aquí puedo ponerme Yo creo mi nombre, ¿verdad? ¿Más gaming cabe? Voy a poner la fecha A ver que nací Y a veces no sé qué quiere decir Mor, por ejemplo Vale Sí, está perfecta Vale, la... La colocamos también Ya tenemos nuestra matriculita, chicos Y esto lo quiero quitar Pero no sé cómo puedo quitar las Las, las pegatinas Pegatina nueva Color de pegatina Se me han quedado puestas, chicos Es una pena, coño Mola, pero no me gusta nada. Y puedo hacer lo más bonito: modo cámara, encoger agrandar. Claro, vale. Pues voy a hacer una cosa: vale, voy a dejarlo tipo eso. Es ahí, claro. Se me queda puesto y como un poquito yo Apre aplicar todos los autobuses. Es que no lo sé quitarla. Bueno, de momento lo dejo así, chicos. Hmm. A ver, me irá al garaje un momentito. Cancelamos, a ver. Vender el autobús, personalizar, lista de autobuses. Nuestro, nuestro modelo es Citaro K, Mercedes, eso es. Es un tipo diésel, vale, chicos, BlueTech. De mil ya. Yeah. Bueno, pues así se queda, chicos. Vale, ya está. No pasa nada. Ya seguiré Vale, ahora lo que vamos a hacer, Encima me he quedado sin pasta, estas son las estadísticas, ¿vale? Aún no están completas pues no hemos hecho el viaje. Okay, I've written down a number of things we should try before we get you back out on the road. It's just to make sure the infrastructure is okay and ensure we can deliver a robust public transport system first things first city hall wants us to run a pilot night line just to see how many people would use it they'll finance an additional bus for you in return i've already prepared a route for this and spread the word select the pre-existing route and drive it by night vale pues hasta lo hacemos por la noche chicos y no pasa nada ahí estamos con nuestro bus de noche eh, vale, realista, pues ya está, podemos hacer nuestro primero, ya, vale Nosotros, vale chicos, siempre vamos a empezar en la cochera, vale A no ser que vais a ver una acción que va a querer que empecemos fuera Pero lo mejor es desde la cochera, vamos, lo más realista Le damos aquí y abrimos, vale vale le damos aquí vale le desbloqueamos primero y ahora ya abrimos perfecto vale ya pasamos este es el autobús ya pues, pues con todo personalizado los como veis los asientos los asientos como veis están entero de madera está genial con los asientos es verdad que el modelo es un poco austero pero bueno está muy bien entramos en la puerta Entramos por la puerta del conductor Nos ponemos en ello, chicos Y vamos a la primera parada de hasta promedio Hacemos, pues ya sabéis Nuestro Nuestro check-in habitual Activamos todo Vale, sin luces largas Ahí está Vale, esto Vale, lo quitamos Creo que ya podemos le damos otra vez, activamos el bus, ahí está perfecto, cerramos puertas, y así arrancamos, vamos allá chicos, vale, antes de nada le damos a esa marchita, a conducir, ahora si estamos, que nos abran, perfecto. Vamos a nuestra primera parada. Esta promenade es el principio ya, chicos. Vale, necesito dar las largas. Perfecto. Cuidadito aquí los coches. Exacto. Vamos. Vale, creo que puedo empezarlo, ¿verdad? Es que no me da cuenta, hijo. Vale, espérate, esperaos, esperaos hacer Anular conducción, vale, la anulamos, no pasa nada Y volvemos a entrar, vale, es que no me da cuenta yo ahí Noche, vale, está todo igual Arrancamos eso, ahora sí Vale, desbloqueamos hojas Y abrimos Hacemos lo mismo, entramos, es que no me da yo cuenta ahí de eso Vale Cerramos puertas Activamos todo Perfectas eh, Todo perfecto Arrancamos Vamos a la marcha delantera Ahora sí, abrimos, chicos Aquí pasa algo El freno, vale, chicos Ese freno El freno me había fallado Paramos un poco ahí, esa vez que no se nos lancen, que no nos ocurra lo mismo. Y la parada es que está aquí al lado, lo que pasa es que se me han lanzado y ya veis, es que por la noche es un poco más chunguillo. Ahí estamos, empezamos, Eso, es Astra Promine, nuestra primera parada, vamos allá. Perfecto. No sé por qué. El aparcamiento... Para los apagados. Vale, un billete sencillito, chicos. Vale, que nos dice tercera edad. Este va a ser carito, ¿eh? Entonces, 20, vale. Pues nada. Ahí tienes. 1,80, la vuelta. Ordinario. Eh, sencillo. Ordinario. Normal. 2,80 2 70, 80 Perfecto, 2, 20 de la vuelta Muy bien Vale, salimos ya de aquí De esta ruta Las puertas bloqueadas A ver, espera, claro es que no activa Bien el modo Vale, ahora Vale, vamos allá Quitamos ahí el intermitente, ahora sí Vamos al centro de investigación ahora De Celerman ¿vale? Vamos a la siguiente Vale, hay obras A veces, muchas veces En la cartera nos vas a encontrar obras es en lo más normal del mundo, ya lo veréis Y bueno, no pasa nada Así que no os preocupéis Vale, llegamos ya a esta siguiente parada Pitamos, si vemos un coche tenemos que pitar Porque no podemos meternos Ahí está, lo hacemos perfecto Y que entre. Vale, perfecto, llegamos justo a tiempo ¿Veis lo que, los que os decía? Menos 15 segundos ya vamos ya vamos retrasados ahí estáis viendo verdad vale, perfecto 540 muy bien me ha dado perfecto Ahora los vamos a los, a, los a esos vale que un poquito rápido vale un poquito Cuidado que como me coma un peatón Ya sabéis que son casi un millón Mil euracos De multa Es bastante Es bastante alto Vale, ahí está perfecta todo perfecto, todo perfecto. Ya está, ¿no? Vale, ya han bajado todos Nos vamos Vale, con esto, chicos Que nos encontramos aquí De estas tachuelas hay que tener cuidado Porque también nos quitan dinero, ¿vale? Y es complicadillo vale vamos allá vamos bastante tarde pero bueno la primera ruta no pasa nada wow perfect es. vale y bueno ya veis con lo que os decía las estrellitas vale que nos sale a nuestra derecha Siempre nos pone lo del aparcamiento, el intermitente, eso es un plus, ¿vale? Siempre en el dinero. Por eso ganamos más. Siempre. Así que bueno, no está de mal saberlo. Vamos para allá. Vale, ya llegamos a la última parada. Vale, ahora esto, como veis, es un evento, son eventos Pero nos dices que baje la música Y estos eventos pues nos dan también algo de dinero, ¿vale? Aunque nos hacen perder eh, tiempo, pero siempre con el dinero nos van a ayudar, siempre Va a ser algo bueno que vamos a tener ahí Siempre los eventos nos dan algo de pasta cuando estemos mal, no mucho, un poco y bueno, cuando hagamos la ruta va a ser algo interesante Ya lo veréis, lo pondrá Vale, perfecto Vale, también tenemos que limpiar la basura Esto es otra cosa nueva que no os he dicho Pero cuando ensucian hay que limpiarlo Vale, se ha quitado. Y yo creo que ya está. Vale, vamos. ¿Veis? Esto es lo que decía. Dice, has completado la ruta. Vuelve al garaje Utiliza el menú de acciones para finalizar el viaje cuanto antes. Yo prefiero volver a las cocheras. Es mucho más realista. Y mucho más... Pues, moderno. Vamos, por aquí a las cocheras Perfecto, eso es Siempre me han encantado, chicos, estos simuladores. No sabéis cuánto. Sobre todo de trenes, que puedes ver tipos en las cabinas, autobuses... Me encanta. Pues claro... Como no... Como digamos, es difícil más el prepararte para pilotar un tren... Un... A lo mejor un... ¿Qué decir? Un un avión, lo que sea, pues bueno, yo creo que esto es una muy muy buena manera de sentir esa sensación, ¿no? De cómo, de cómo pues sientes cada cosa de la cabina, cada comando que haces, cada orden. Y eso pues es lo que importa de este simulador, que disfrutas cada momento en eso, por lo menos yo, otro no lo sé, pero a mí me encanta y bueno, pues estoy muy feliz de tenerlo ya hay que comprar un simulador también este de trenes que lleva un tiempo y hacerle por aquí o por ordenador porque le tengo ya veré cómo lo hago wow, si le tengo por ordenador no porque me lo compre por la play pues una tontería y ya está hemos llegado chicos vale el procedimiento es el mismo apagamos todo apagamos todo vale le damos a neutral a neutro esa marcha apagamos todo salimos y ahora nos dirá pues lo bien que lo hemos hecho hostia a ver si no voy a poder abrir vale ahora sí ahora sale el viaje finalizado vale, ahí nos pone vale, aquí estamos al nivel 2 chicos, felicidades dice has desbloqueado algunos objetos nuevos hemos desbloqueado un diseño nuevo, una pegatina nueva y un color nuevo que es el color, digamos, oro y bueno pues subimos de nivel, ahí está estuvimos al nivel 2 o nivel 12 y bueno aquí el ingreso del viaje actual hemos hecho 71.600 perdón 71, 7, 71 euros con 60 eh, en, el ingreso ha sido 11.838 con 26 euros y bueno pues le damos aquí, está aquí aquí están las paradas que hemos hecho, hasta Prominent, centro de investigación de Zellerman, NosPub, Southbook, esto que es fuera, ¿vale? Vamos ahí. Y bueno, pues está es la ruta, está lo que es el resumen de lo que hemos hecho. Hemos llegado a los 12.000 los 12.000 euros de ingresos, está muy bien eh, anuncios nada porque la bonificación los anuncios dan también pasta ya lo veréis cuando lo pongamos en los autobuses y bueno, hemos hecho una ruta tenemos un autobús, hemos hecho 10 minutos solo con 9 una velocidad media de 8,9 kilómetros para de autobús atendida 5 accidente 0, multas tampoco. Semáforo rojo en rojo 0 bajar pasajeros sin billete sin billete pillados ninguno y todo muy bien chicos vale volvemos y ya vamos a ya veis ahora vamos a darle el e otra vez a la tabla y ya veis cómo se actualiza aquí está perfecto ya está reñinito, el el cuadro ya lo he visto hemos realizado la ruta por la noche y hemos pintado el bus ahora necesitamos crear una ruta y realizar la ruta nueva, voy a crear la ruta y lo dejaré por aquí, chicos. Bueno, no lo dejaré por aquí, no, sigo con la, con el objetivo, claro, hasta que termine. Vale, creamos una ruta nueva, nueva ruta. Y ahora pues esto lo creamos nosotros, vale. Va a ser notebook Centro de Investigación de Cellerman, vale, hasta Prominate. Eh, es vale va a ser genius square ahora un poquito más larga stock square softbook y westbook, esa va a ser, vale vale eh, guardamos la ruta vale y le realizamos la ruta nueva, ya sin ningún vale, ahora podemos ahora podemos ir otra vez vale a la tablita de al lado irnos al garaje irnos a personalizar y ver los aspectos vale pues tenemos que meter los aspectos ya aquí como veis tenemos este otro diseño que le podemos poner a otro bus pero a este no a, a otro bus no a otro bus es decir a otro bus se lo pondría a este no Vale, seguimos con el que teníamos, ese es. Aplicamos todo, vale, le damos otra vez. Salimos de la tablita. Y iniciamos la ruta. Vale. Aleatorio, ahora sí. Vale. Y empezamos en la cochera. Si le damos aquí inicio rápido. Ya nos saca fuera de la cochera, ¿vale? Lo podemos hacer <ríe> en nuestra ruta, no me importa hacerlo. Pero bueno, vamos a empezarla, vamos allá. Vale, ahí está. Abrimos. Vale, bloqueamos. Esta rutita ya más larga. Encendemos. Necesito, encendemos Cerramos puertas Quitamos freno Vale, esto es... Vale, ya está Le damos a la marcha Y avanzamos, vamos allá Vale, nuestra primera parada es Nostbook Así que ahora hay que avanzar un poquito más Vale, paramos un poquito salimos. Eso es. Uh, uh, uf, uf, uf, uf, me quedo ahí me quedo ahí. uf, esto es mejor ver ahí mejor ver quién viene vale hemos utilizado los intermitentes correctamente genial aquí tenemos señalizaciones nos a nuestra izquierda espérate vale estaba bien sí, vale. Vale, aquí tenemos otra señalización. Nos poca nuestra izquierda. Perfecto. Un me equivoco, espérate. Tres ochenta, dos treinta, treinta centímetros. Ahí está, seis con veinte. 8 con 20 Le 5 moneditas de aquí 2 del otro Y es el 6 con 15 Nos queda la diferencia 4 con 4 con 15 4 y 15 Ahí lo tienes, 1,80 con 80 el, el cambio Vale, salimos Perfecto va estas puertitas ay que siempre se me olvida va, va. la prominente, perfecto vale, no lo he dicho, vale bueno, ahora lo no digo en la parada que quiero llegar bien chicos Vale, no lo he dicho. Luego aquí, vale. ¿Dónde era esto? Eh... ¿Dónde estaba? Aquí... Bueno, vale, ya diré. Vale, vamos a cobrar aquí. Tres. Sencillo, ¿no? Vale, semana. Hey! I de Mucho Thank you. Y ordinario 280 20 que este es el cambio luego, y luego vale chicos en algunos autobuses que no lo he dicho ah, that's my stop. vale necesita bajarse esto también nos va a pasar a veces abrimos atrás que si se olvidó bajar al cliente okay. o lo que sea eso está genial Gracias por dejarme bajar, ¿vale? Eso es. Ya vamos tarde a Genius Square. Luego había aquí, ¿vale? Luego hay como un, Una velocidad máxima, ya lo veréis. Eso es, ¿vale? Es como el... La velocidad crucero ahora la tenemos dada. Por lo tanto, no... no, no si hay un radar... Ya veréis que luego hay radares, ya os explicaré todo, ¿vale? Mientras que vayamos jugando, hay controles de velocidad y bueno, el... Digamos que el este, el crucero, la velocidad de control de crucero pues te hace que te pases y que vayas más rápido. Ya hemos a, a tarde, ¿veis? Por eso. Vamos a ya chicos Ahí tienes. cuatro euros. te vale? Perfect. Se hemos tardado casi dos minutos, hemos llegado muy tarde a la ruta y bueno pues ya está todo terminado bueno aquí recogemos basurilla no hay más perfecto vamos para allá Pues esta es la velocidad de crucero, ¿vale? La velocidad de crucero os voy a decir, ¿vale? Eso está aquí. Limitador de velocidad, ¿veis? Eso es el límite de velocidad de crucero de un autobús. Ahí os sale, ahí lo veis. Ya está. Continuamos. Vamos allá. Vale, parque empresarial todo recto. Parque Ahí lo habéis visto Nos ha hecho la foto Esos es excesos de velocidad Y eso, bueno, pues ya veréis cómo se nota ese radar Nos ha hecho la foto y el limitador Pues lo que nos evita es Caer en eso Quería que lo oierais, pero ya está Ya no voy a Hacer más Ya no voy a caer en otro vale ya llegamos a nuestras cocheras aquí está o, o autobuseras como, como lo prefiráis mejor y bueno ya sabéis chicos que podéis suscribir para ver más series por aquí las series las hago completas vale siempre y bueno pues hasta que suelo hasta que no termine el juego pues no me pongo con otro pero porque me gusta vivir los juegos hacer bien las series y que todo pues quede un poquito mejor vale aquí está ya todo vale, salimos ya perfecto vale, ponemos en otra vez, ahí está y salimos Eso es. ahora abrimos ganado menos, ¿vale? Podemos tener un error ahí, ahí nos ha pitado las nuevas paradas, vale, ahí la tenéis multa por exceso de velocidad para que veáis si se ve o no y bueno, pues aquí en satisfacción, ya lo veréis es que con las puertas bloqueadas también nos baja ya lo habéis visto, la llegada con estas las paradas también aceptamos 25.000 hemos ganado hemos ganado más que la que anterior que lo anterior vale aquí ya tenemos también realizar la nueva ruta y ahora tenemos que ampliar la ruta y realizar la ruta ampliada vale vale pues tenemos que ampliar esta rutita vale perdón vale pues ampliamos west verdad vale Cogemos centros medios Astra. No. Un momentito. Vale. Vale. meto aquí dentro. Es que me lío un poco, ¿eh? Ay. Vale, ahora. Iniciar eh. un Vale. ruta vale vale ahora sí vale cogemos centros medios astra y Expo perfecto guardamos ahora es más larga ya lo veis y pues conducimos ahora sí ya tenemos 48.000 vamos muy bien aleatorio Y ahora sí empezamos. Eso es. Vamos allá. Abrimos. Desbloqueamos esas hojas. Eso es. Abrimos. Y lo mismo. La ruta esta vez un poquillo y al atardecer no pasa nada, vamos allá, está más larga, eh. Chicos, casi me voy para allá vale, Sencillo Vale, 60 céntimos Cuatro 4.40 eso no entiendo lo de 440 chicos, no lo entiendo. 380 20 Sencillo, ordinario 3. Perfecto y 60 de cambio. Estudiante. perfecto un ordinario 2. 060 Perfecto, 440 Seguimos Vamos Ay, las puertas. Se me olvidan, chicos Las puertas oh. y Las puertas hay que hacerlo más salir, la próxima vez ya lo hago Ya no se me va siete con ochenta, dos con to eso muchas veces también lo haremos que alguna, alguna persona se queda en la puerta bloqueada y tenemos que quitarle eso va a ser mucho porque he activado los eventos para que sea más realista lo más realista posible y bueno, ya lo veréis Todo eso es muy bien. 4,20. Perfecto. 10, vale, 18 euros. Es un radar, chicos, ya lo habéis visto. I have a ticket, please? Sometimes I feel like... Thank you. A ticket, please. Thanks. Did you catch the concert last night at the old sawmill? They brought the house down. Voy. May I have a ticket please? Vente. Ya llevamos tres minutos de atraso, chicos. Vamos un poco, mal. Vale. Espérate un momentito. is just perfect. May I have a ticket please? ordinario 380 perfecto se esconde también vamos Entros medios de Astra. Vale, perfecto. Vale, esto está un poquito lejos, chicos. Son un poquito, las el la radio de las afueras, ahí está. Y por la otra salida de. la, entra la otra entrada de Astra Park, eso es. La Astra Pro claro. Cuidado ahí. Astra. Eso nos marca ahí, ¿eh? que te cuidado eso muy tarde chicos ya se nos ha dado mal esta esta ruta es una pena muy mal eso me descuenta tengo que tener mucho cuidado ahí chicos, ¿Veis? como veis me marca todo en realista nos marca el Baden todo, cada cosa que pasamos chicos, hay que tener cuidado ahí ¿eh? la siguiente vez que hagamos ruta Vale, llegamos al final, chicos, de esta ruta. Eso es. Ya por pues semana estaré más atento por la tardanza. Hoy, chicos, los tiempos han pasado muchísimo, muy rápido. Los minutos, y eso es lo que tiene, pues, que hemos hecho... Hasta los minutos, vale. Más, algo. Vale, en este caso sí vamos a finalizar el viaje, vale. Terminar conducción, no sé cuál es. Eso es, que pues si vale. a la cochera Vale, aquí están las paradas Esta era la larga, 23.000 Vale, lo que vamos Hay nuevo otro bus, chicos El Setra S 416L Busnes Perfecto, ese color verde lo Hemos desbloqueado, pasamos ya a nivel 3 Estamos en el 2 Y bueno, la ruta como veis pues ha sido Un poco malilla, ya lo he visto vale. De hecho aquí abajo aparece. Luci con puertas bloqueadas, relleno el raso las paradas, golpe de bordillo mientras conduces y pasar sobre el ander rápido. Vale. A ver, vale. Lo demás todo perfecto, muy bien. Y ya estaría. Hemos ganado bastante menos, vale. Vale, ahora creo que ya está Ahora sí, chicos, tenemos que ampliar la ruta Y ya está Amplía la ruta. Amplía la ruta, yo. Creo que es la primera, chicos. Esta de aquí. Vale, ahí está. Ahora sí hemos ampliado la ruta que editamos la de arriba. Y bueno chicos, pues yo creo que os lo he dejado por aquí. Espero que os haya gustado. Ya subimos el nivel 3. Yo soy Más Gaming. Ya tenéis por aquí los botoncitos. Suscribiros. Pero aquí tenéis la ruta de... de mañana. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.